Noticias Video 1 celebra 13 años de su creación, gracias a la tenacidad, compromiso y la búsqueda permanente del perfeccionamiento en creación, producción y realización de contenidos que informen, apasionen, eduquen, entretengan y brinden cultura al público que son más de 900 suscriptores a nivel global, desde nuestra creación en 2009. Siguiendo fieles a los principios fijados por el creador de la centenaria BSE, es decir, Corporación Británica de Radiodifusión, Sir John Wright, que son informar, educar y entretener, el cual agregamos apasionar y brindar cultura al público, noticias y hoy uno a lo largo de su rica historia, de 13 años al aire a través de internet, además de las transmisiones en vivo y en directo, a través de noticias de manifiesta e imparcialidad, a favor del sentido común y sin ideologías que perjudiquen la información, con un combate frontal a la proliferación de Marandú. Premio A en guaraní, noticias, opiniones y datos falsos, apoyándose fielmente las fuentes confiables en el corazón de los servicios informativos la redacción. Además de ello, creamos podcast para nuestro público, siendo el más destacado Así Suena Paraguay, el cual promociona, difunde a los creadores de la música joven paraguaya, y lleva el recuerdo como corresponde a quienes nos precedieron. En los próximos meses, Noticias video 1 se transformará en un grupo video 1 de comunicación, que abarcará, además de su marca estrella, Noticias video 1, al ramo de eventos a través de eventos Videoic 1, futuramente el ámbito documental, gracias a los documentales video 1, y el musical, por medio de música video 1. El cual, un servidor con la adquisición de implementos básicos para un home studio, más de una capacitación con un enfoque a teclados musicales, con un preferente énfasis en música instrumental, hará una consolidación de la marca Vido También está presente la imagen corporativa, el cual, cuya capacitación logrará iguales réditos positivos en conjunto con las restantes áreas del grupo. Como cantaba Luis Abogado en pleno bicentenario de patrio, hace más de 10 años, el futuro nos trae esperanza y fe. Creemos en un barrio San Vicente crecido, en lo espiritual, solidario, cultural y ecológico. Creemos en una asunción sostenible y un Paraguay como país de las oportunidades para todos los que habitan este maravilloso suelo guarani. Nuestra misión es hacer realidad el sueño idílico de nuestros antepasados con la ayuda de Ñendellá Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo de los medios de comunicación social digital, la tierra sin mal. Que sigamos creciendo por muchos años más con la bendición de Dios Todopoderoso y la inmaculada Virgen de Cacupé, nuestra Madre.